Chicos, hola, muy buenas a todos chicos, aquí con un video de snipers Assassin Shoot to Kill de, de Blue Coach. Espero que les guste, es primera vez que juego este juego, pero vamos a ver a intentarlo. Nunca se dice que no a los retos, ¿cierto? para poder empezar con la primera visión y como ya saben abajo le dejaré el link de descarga para el que lo descarguen al que lo quiera descargar claro para el que le guste Como ven aquí empezamos, me dice que le de jugar Primera sangre, mata al tirador. Hemos descubierto al señor Chisme. Ha estado actuando como doble agente. Elimínelo antes de que cuente nuestros ultra secretos. Okay. Podemos darle aquí. Vamos a Nos subimos. Vamos a apuntarle para que sea más emocionante en el camino. ¡Buf! Wow. Lo hiciste muy bien en tu primer asesinato con rifle. Completa dos misiones y más y podrás comprar tu propia arma. La reunión. Mata al tipo con la chaqueta roja. Descubrimos que este tipo de chaqueta roja fue responsable de una masacre en una pizzería el año pasado. Hemos decidido asegurarnos de que no lo haga de nuevo jamás. Chaqueta roja. Lo hemos descubierto. avanzas nivel 2. Atrapa al ladrón. Mata al criminal que se escapa. Lo han robado la mochila a un turista justo a la siguiente esquina. No dejes que el criminal escape con todo su dinero y documentos. Allá viene. ¡No! ¡No! ¡No! Le damos a reintentar. Fue un tiro fallido, chicos, pero como ya saben, es mi primera vez jugando. Vale. Esto es sin autorizar escapar Justo al corazón Le hemos dado Ya saben chicos Al final del video está link de descarga para los que quieran el juego Chao